I am you, you are me, we are one, I am love, I love you, you love me. El curso Minjue Kung Fu Valuable. Es muy valioso. Muchas personas me preguntaron si después de los ocho meses aprendiendo y practicando ¿podemos continuar? Sí, continuaremos y acabo de hacer un programa de un año. En este programa de un año necesitamos enfocarnos en la transformación en tres aspectos. Estos tres aspectos todos los conocen cuerpo, energía y conciencia. Pero siempre As a master. Vamos a mantenernos en que Minjue es la maestra. Minjue es la práctica clave. Siempre mejoramos Minjue y usamos ese alto nivel de conciencia Minjue para transformar el chi, para transformar el cuerpo no pienses que si practicamos principalmente Minyue vamos a olvidar el entrenamiento en el nivel del cuerpo y del Chi cuando fortalecemos el Minyue el nivel Minyue se transforma el cuerpo y se transforma el Chi y al mismo tiempo cuando Minyue transforma el cuerpo y el Chi también se entrena a sí mismo y mejora, se mejora a sí misma. A nivel de Mingyue, vamos a continuar purificando Mingyue a través de la estabilidad y la fuerza de voluntad de Mingyue y desarrollar las superhabilidades de Mingyue. Vamos a usar el chi puro universal, el chi de las galaxias para nutrir Minyue y que se desarrolle progresivamente hacia el ser verdadero y hacia Iyuan-Ti. A lo largo del desarrollo de Minyue, vamos a usar ese Minyue de alto nivel para fundirnos con el chi porque necesitamos hacer el chi del cuerpo abundante y flexible escogimos uno o dos métodos muy buenos para hacer el chi abundante los otros aspectos para mantener el chi es que la conciencia se vuelva muy estable a través de este tipo de entrenamiento vamos a poder sanar los problemas del cuerpo desde la completud todos los niveles el nivel de la información el nivel de la conciencia la información el nivel de la energía el nivel del cuerpo como una completud va a transformar y sanar la totalidad también vamos a hacer ayuno y meditación en silencio durante todo el año vamos a guiar prácticas de sanación libres y vamos a hacer nuestro campo de conciencia comunitario, nuestra comunidad más grande y más fuerte. Y espero que todos nos ayuden a promover, a llegar a más personas para que se unan a nuestro campo de conciencia mundial. I am you. You are me.